Una cosa, ¿no? a mí me sucede un tema muy claro, en el cual uno llama la volancia y toda esta zona es a la roja. ¿tá? Entonces, ¿quién, ¿quién limita? Yo estuve averiguando, ¿quién limita las zonas? Entonces de corral y generan flores. Para acá to todo lo que es casa eh, flores, todo todo hasta el jardín y todo todo es zona roja. Una ambulancia ¿Para? no te llega porque te dice que es zona roja, en lo cual puede pedir un apoyo de un, de un, de un policía y te tiene que entrar. Pero acá a nadie le importa absolutamente nada. Las limitaciones nos los marcan, las limitaciones, así nos ponen zona roja. no es roja porque barrio, nosotros vivimos el barrio de Cirilo, que barrio más tranquilo que ese no La verdad, porque nunca pasa nada ahí, ahí nunca matan a nadie, no la roban a nadie, porque la verdad, Cirilo es un barrio bien tranquilo. Y no solamente a nosotros, hace pocos días me señora frente a mi casa, llama con una beba que está atacadísima del pecho, lleve la piedra blanca, llama a piedra blanca, no hay pediatra. Le pido a que la lleven el Pereira. El Pereira no tuvo que salir con la niña. Yo vinando a tomar un horno de madera, usted. Una niña atacada de bronquios. Ahí es una es napo. <coughs> es una vergüenza, porque no puede secar. ¿Y tuvo respuesta? No, todavía no. De no. Desastre lo, lo poco que, que pueden cultivar la gente. sí. esa sí, es la verdad. Y, la ¿Y por qué no cultiva? no le dan los precios, no le la gana no, no le dan los precios nada, nada. No, no eh, moción, lo y le roban todo pasa, pasa, esta, vez, si. antes de nacer ya te lo robaron no pueden plantar nada, ya no, abandonaron todos los campos para afuera todas las quintas se abandonaron todo, todo, todo abandonado cuadra y cuadra de campo así y pueden va a no puede plantar nada tierras abandonadas que tenemos acá ahora esas tierras están endeudadas el hombre debe todo, no, no, ya no, no tiene dueño, ¿sabes? como fue el caso donde si no estaba, estaba. Sí, posicionó sí, estaba sí, el bolichito este ahora que no sabemos ni de quién la tierra un día se metió alguien ahí yo no sé por qué la intendencia va a ir, yo, bueno, la persona que sea capaz de comprar esa tierra si se remate, ¿me entendés? es una persona que la va a trabajar, porque nadie paga si consigue 5 o 6 mil dólares por un pedacito de tierra, por un etario o dos de tierra si no la va a trabajar, pero si está abandonada como está, llena de mugre ¿Y entendés? Y todo. Es, es, es, es un, la intendencia no está controlando la zona rural. La zona rural está abandonada. No, yo no, no nací en la zona, no soy de la zona. Nos vinimos en algún momento ajustando a vivir en una zona limpia y nos encontramos que hay basurales. O sea que para nada es una zona rural en el sentido de que uno viene a respirar aire puro si uno viene a pasar un basural. Ya pasar piedras blancas es terrorífico y después seguimos entrándonos y vuelven los basurales Entonces, la, la opción que hicimos de venir al medio del campo para vivir una vida diferente hoy no la tenemos y se habla de un país pero de un país que uno lo ve y lo visualiza todos los días sucio, triste eh, encontramos que nuestros hijos para que vayan a hacer deporte los tenemos que enviar al centro no tenemos ninguna vía acá donde podamos tener a nuestros hijos y alguna actividad de deporte sana o sea, eso es lo que uno ve de que estas zona que podría tener todo no tiene y nuestros hijos admiran otras zonas no nuestras zonas y eso creo que es lo más triste para una zona rural que tu hijo se quiera ir y no pueda disfrutar lo que tiene la naturaleza o sea eso es lo que y que nada existe que lo atrape porque es cierto lo de la computadora eh, es salir acá es todo triste o sea ellos vienen a pirar acá o a Piras Blanca pero no es una actividad, ellos se vislumbran con otras cosas. Cuando podemos tener una zona mucho más limpia, una zona con más apuestas, eh, realmente uno para comprar algo... Es, eh, si bien existe una, una feria de vecinos los domingos, creo que son muy pocos los vecinos nuestros que exponen allí su mercadería. Eh, para comprar un queso, un dulce casero, nosotros nos tenemos que ir al supermercado. Y creo que es una zona que la podría producir y nosotros ir a la, comprarla a la casa de un vecino. Ese tipo de cosas... Que se ven en otras zonas, no se ve acá. Y tal vez sea falta de desunión, falta que nos una, pero uno, uno no ve esa apuesta. Y creo que hay todo para que se pudiera hacer esa apuesta. En, en, en esto que, que tenemos preparado acá, en las charlas con los vecinos de la zona, no es de asombro que todos opinen lo mismo en relación al deterioro en la zona de distrito, aspecto económico, social y productivo. Y no pasa por pesimismo, sino por la auténtica conciencia que origina la permanencia en el lugar desde largo periodo de tiempo. O sea, somos vecinos viejos y, y de, de año acá. Y como que no es, es triste ver que las cosas cada día van empeorando y, wow. y, y nadie hace nada. No sé si o sea. se apareció ahora, Después también una cantidad de, de gente joven que creemos que podemos hacer un aporte para hacer las cosas mejor. No que critiquemos lo que hizo el otro, nos parece que la podemos hacer de otra forma. Y entonces. Para eso vamos a necesitar que ustedes nos ayuden, que lo sigan ayudando como hasta ahora, y con estas cosas que nos digan, lo que ven que está mal y que se puede corregir. Ese, ese, eso es lo que nosotros estamos tratando de, de hacer ahora, de escucharlos, para que cuando presentemos las cosas, las propuestas, etc., bueno, sepamos que estamos trabajando, trabajando para solucionar las cosas que realmente les interesa.